Un saludo cordial. Os presento mi nueva publicación, Innovación abierta, una guía para empezar. Seguro que alguna vez os habéis preguntado qué es la innovación abierta, por qué está de moda, cómo poner en marcha proyectos de innovación abierta, en definitiva esa duda que siempre nos entra a la hora de acometer un nuevo proyecto. Ese es el resultado que trato de poner en el libro, cómo poner en marcha proyectos de innovación abierta, dar respuesta a esa pregunta. Y para ello utilizo un esquema paso a paso, especificado en un diagrama de flujo, y cada paso para utilizar con unas determinadas fichas. Fichas que además se encuentran ubicadas en la web, web que encontraréis en el propio texto y en su versión en blanco para utilizar en la labor de campo que tengáis como en su versión explicada para ver cómo se rellenan. Bueno, pues os animo a leer Innovación Abierta, una guía para empezar y aplicarla. Tendréis también, tenéis al final en los anexos, modelos de contrato para poder firmar entre las partes que intervengan en el proyecto. Así pues, nada más que animaros a leer Innovación Abierta, una guía para empezar.